Continuamos con nuestro corresponsal Alejandro Kirk. Alejandro, lo más resaltante de este discurso del vicepresidente. Bueno, básicamente en el terreno concreto de lo que afecta a la, a la ciudadanía de Venezuela es que el 70% de la energía eléctrica ya se está restableciendo a lo largo y ancho del país. En el terreno político es... El aislamiento progresivo en que se está encontrando la oposición en particular, este intento de golpe de Estado continuado que nos tiene en, en vilo desde el 23 de enero de parte de este diputado Guaidó que se autoproclamó presidente de Venezuela, presidente encargado y que está tratando de llamar la atención por todos los medios sin conseguirlo. También la movilización del pueblo, pese a las dificultades de transporte, el, todo lo que acarrea el, el, fin, el corte de la electricidad, que sin embargo, ante este llamamiento del peligro que representan las actividades de, de sabotaje, eh, ...preparadas por Estados Unidos, ejecutadas por, posiblemente por gente aquí en Venezuela... ...que hace necesario la movilización total popular para defender el proceso revolucionario. Ya lo dijo Diosdado Cabello, eh, aquí no, se, no, no hay dos gobiernos, aquí no hay dos presidentes... ...aquí hay uno elegido y esos seis, más de seis millones de votos del 20 de mayo del año pasado tienen el, el valor de la legitimidad de una democracia. Todo el resto es golpismo. Y también conviene resaltar lo que él señaló. El, la, la agresión contra Venezuela fue prácticamente anticipada por el senador republicano norteamericano Marcos Rubio en un tuit, eh, anunciando, celebrando pocos minutos después eh, esta... Tragedia que ocasionó para el pueblo venezolano. Y luego a las burlas de Mike Pompeo, el secretario de Estado. De manera que estamos aquí ante una conspiración. El ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, ya lo dijo claramente ayer. No hay que ser, nadie puede ser ingenuo respecto de lo que está ocurriendo o culpar a los accidentes o culpar a la irresponsabilidad de algunos. Lo han señalado todos los dirigentes de la revolución, hay aquí una conspiración, un ataque cibernético que eh, afectó al cerebro de la distribución eléctrica de Venezuela y seguramente la fiscalía y los órganos de seguridad deberán determinar no solo el origen, sino también las consecuencias, las medidas necesarias que esto represente, que haya que tomar para que no, se vuelva, no vuelva a ocurrir y el pueblo venezolano pueda continuar su proceso de recuperación económica y social en paz. Así es, Alejandro. Gracias por este resumen. También quisiéramos resaltar que el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela recordaba que en Venezuela hay una firme democracia demostrada en la elección del pasado 20 de mayo donde resultó electo el presidente Nicolás Maduro. Aseguró que el pueblo venezolano está determinado a ser libre. Denunciaba nuevamente este saboteo eléctrico en contra del país bolivariano que ha afectado a todos los venezolanos y venezolanas y que también decía es un acto genocida en contra de los ciudadanos en contra de los sectores más vulnerables del país uno de ellos, decía el vicepresidente son las personas que se encuentran en los hospitales del país, en los cuales se activaron planes de contingencia para preservar la vida de los ciudadanos que allí se encontraban, calificó de crimen el ataque energético en contra del país bolivariano, denunciaba que la oposición ha perpetrado este delito apoyado con Estados Unidos para hacerle daño al pueblo venezolano sin distinción, anunció que está restablecido el 70% de la electricidad en el país y se va a estar avanzando en las próximas horas, pero advertía que van a existir altas y bajas en energía hasta lograr estabilidad completa en el servicio eléctrico, producto de la magnitud del ataque en contra del servicio eléctrico. Finalmente llamaba también al pueblo a la movilización cívico-militar para rechazar lo que denominó de ataque terrorista sin escrúpulos contra Venezuela y resaltaba la conciencia revolucionaria con la que el pueblo venezolano ha asumido este ataque. Así finalizamos este contacto de último minuto. continúa en compañía de Telesur. Estaremos ampliando más noticias.